Hola, me llamo Carlos Vaquero. Hoy estoy aquí con un propósito muy especial. Voy a enseñarles con todo detalle una de las canciones más grandes de la historia de la música. Yo diría que es una de las 10 o 20 mejores canciones de todos los tiempos. Les hablo de The Sounds of Silence de Paul Simon y que interpretará el dueto Simon y Garfunkel. Esta canción la conocen personas de todas las edades por ser una mega canción como pocas. La canción original no la puedo poner en nuestro canal, sin embargo en la descripción les dejaré un enlace para que la escuchen y quienes no la conocen, si es que alguien por aquí no la ha oído nunca, puedan darse cuenta de cuál es esta super canción que están a punto de aprenderse tal como la grabaron Simon y Garfunkel. Precisamente les he puesto de fondo de esta introducción el audio que les he preparado. Mis amigos, van a aprender con todos los detalles como fue grabada originalmente les pido una dosis especial de paciencia para que el resultado sea tan grande como lo es esta canción primero les voy a enseñar cómo son los arpegios de la primera estrofa en la tonalidad original y con los acordes originales lo haremos en mi bemol menor luego se la voy a enseñar medio tono más abajo o sea en re menor para que les quede más cómoda su voz y con acordes que al bajar ese medio tono se van a facilitar mucho. Finalmente, y por solicitud de varios suscriptores, entre ellos Santiago Perroni y de Sudamérica, les voy a mostrar una versión del Padre Nuestro que se hizo basada en esta misma canción. Todo este material lo voy a poner a su disposición en nuestra página web, AcademiaMundoDeLaMúsica.com, en la sección Recursos. Van bien abajo en esta sección y encuentran la carpeta PDF VIDEOS CANAL DE YOUTUBE Y una vez ahí, buscan la carpeta del video 049, THE Sounds OF SILENCE Lo ideal es que puedan bajar esos PDFs e imprimirlos para que disfruten plenamente todo este trabajo ¿Les parece si comenzamos? ¡Vamos! Voy a empezar por enseñarles con todo detalle cómo fue grabada la guitarra con esos arpegios que suenan increíble al comienzo quien no tiene el oído muy entrenado, escucha que el primer acorde es un acorde menor y el segundo acorde es un acorde mayor. Y resulta que no. Ambos son acordes similares. Son acordes sus dos. Se los van a aprender muy fácilmente por el molde, por la forma como se ponen los dedos en el diapasón. Veamos. Les hice sonar el primer compás a una velocidad bastante baja, los números que les puse ahí representan primero la cuerda y segundo el traste que se debe pisar, así por ejemplo 38 significa tercera cuerda octavo traste, 16 significa primera cuerda traste 6, si saliera por ejemplo un número 10 significa primera cuerda sin pisar ningún traste o sea primera cuerda al aire. Ustedes se pueden aprender este arpegio de dos maneras. Una, memorizando los números en orden. Y dos, memorizando el molde que les dibuje en la parte de arriba del pentagrama. Escojan el método que les quede mejor. Cualquiera de los dos sirve. Apréndanse los arpegios y los acordes tal como los trae la partitura para que al tocarlo les suene igual a la versión original. Empecemos tocando el compás 1. Vamos. ¿Se dieron cuenta? Los dedos de la mano izquierda no se están moviendo, se quedan quietos haciendo el molde del acorde mi bemol sus dos. Hagamos este compás cuatro veces a un tempo de 60 negras por minuto, o más veces si ustedes lo necesitan. Originalmente la canción trae este arpegio durante los dos primeros compases. Ahora hagamos el compás número 3 y el número 4, donde pasamos de mi bemol sus 2 a re bemol sus 2. ¿Se dan cuenta lo hermoso que suena? Si les parece, antes de seguir, toquen muchísimas veces los cinco primeros compases. Si lo desean, pónganle pausa al video y practiquen la inconfundible entrada de esta canción. ¡Vamos! Muy bien, mucha atención, el siguiente cambio no fue hecho en el primer tiempo del compás 6, sino en donde empieza la segunda mitad de ese compás del compás 6, se trata del acorde Sol bemol mayor, y lo vamos a hacer usando el mismo molde del acorde Re mayor en el traste número 6. Eso es. Miren cómo grabaron el Si mayor. Lo ven en el compás número 7 y se hace poniendo una media cejilla en el traste 7. ¿Sí ven? Pues ahora practiquemos el cambio de esos dos últimos acordes: Sol bemol y Si mayor. Vamos. Mis amigos, están ya todos los acordes de la canción. Vamos a hacer la primera parte con sus arpegios a un tempo de 60 tiempos por minuto. Luego la llevaremos a la velocidad original, 102 tiempos por minuto. Muy bien, practiquemos los arpegios a la velocidad original, 102 negras por minuto, disfrútenlo mucho. Pues bien, mis amigos, ahora van a poder tocar absolutamente toda la canción. Solo me falta advertirles algo que pasa durante esta canción. Casi todos los compases son de cuatro cuartos, o sea, que en ellos hay cuatro tiempos. Sin embargo, tal vez por el efecto de la letra de la canción, le tuvieron que meter algunos compases de dos cuartos. Ahí lo van a ver. En los compases de dos cuartos caben solamente dos tiempos. Tienen que estar muy atentos a la lectura. Solo una cosa más. En las estrofas 2 y siguientes ya pueden acompañar haciendo un ritmo pop rock y tocando los acordes que les indico en todos esos compases. Tengan mucho cuidado y les va a sonar muy bien. Hagámoslo. Los felicito muchísimo. Ustedes ya están tocando la canción igual como la grabaron Simon y Garfunkel. Ahora hagamos la medio tono más abajo. La pasaremos de Mi bemol menor a Re menor. Con ello buscamos dos cosas, ya les conté antes. Primero, bajándole ese medio tono les va a quedar más fácil cantarla porque el tono original es un poquito alto. Y segundo, los acordes en guitarra son más fáciles de hacer porque tendremos que hacer menos cejillas. Estúdienla un poco y luego la tocan con nuestro video. No olviden suscribirse amigos, señalen el dedo gordito y señalen la campana para que sepan cuando les haya subido material nuevo. A ustedes les consta que este canal vale la pena. Muy bien, vamos ahora a la parte final de este video, que es la más importante para un buen número de nuestros suscriptores. Van a aprender a tocar la canción del Padre Nuestro que se hizo basada en esta canción, The Sounds of Silence. La vamos a hacer en la menor y le vamos a poner todos los acordes originales previamente transportados a esta tonalidad que les acabo de decir. La vamos a tocar de manera similar a como fue grabada originalmente. Solo que para hacer el Padre Nuestro solamente usaremos tres estrofas, las dos primeras para ser cantadas y la tercera para hacer la melodía de manera instrumental, mientras que como suele hacerse en algunas celebraciones religiosas, se reza la oración completa para luego hacer el último verso a una velocidad más baja. La pista los va a guiar, de modo que solo tienen que seguir las indicaciones y disfrutar este logro que están a punto de conseguir con el estudio de este video. Empecemos practicando la primera estrofa arpegiada. Les doy los números de cuerda y traste. ¿Listos? Vamos, la haremos despacio primero. Vamos a hacerla 80 tiempos por minuto. Bien, echa esta primera parte acompañar las dos estrofas siguientes y el final será cosa sencilla. Toquémosla a una velocidad ya no tan lenta. Vamos a hacerla a 100 tiempos por minuto. Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón El amor que tu hijo nos dejó Ese amor habite en nosotros Y en el pan del vida. Amigos, eso es todo. No olviden practicar todos los días las cosas que aprenden en nuestro canal. Eso ayuda a que las retengan mejor en la memoria y por más tiempo. Los felicito por sus logros. Nos vemos en el siguiente video.